Eh, lunes festivo, Milo, estamos en Itagüí, ciclovía. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Normalmente como por allá arriba, pero hoy tomé por acá, pedaleando.